Hola, ¿cómo están amigos de SoftSeguros? Yo soy Cersei Madero, emprendedora de la agencia Conversión Marketing y conductora de la sección CiberTips en Televisa Monterrey y los quiero invitar a que participen conmigo en esta plática que vamos a tener sobre segmentación de mercados en las que te voy a enseñar cómo hacerle para llegar a la gente correcta que realmente ya mostró un interés previo en tu producto, en tu servicio, en los seguros que tú tienes para ofrecer para que tus ventas puedan incrementarse en este 2020, que sé que te va a encantar. No te lo pierdas y nos vemos por ahí con Softsewers.